Pero lo más importante en este momento es contrarrestar eh, el efecto que ha tenido esta, esta pandemia a, en nuestro país y uno de ellos es tratar de detener el, el estado de infectación de cada uno de, la, de los ciudadanos dominicanos y por ende eh, controlar este este, este esta eh, diseminación eh, que ha tenido este virus en la República Dominicana, principalmente en nuestra región, la provincia de Duarte, Víctor. Tenemos que hacer un... El, el Estado no está tratando a nosotros igual que en, que en la frontera, eh, que lo que hay es un caso, ¿verdad? Por ahí por... Eh, en la frontera lo que hay como dos o tres casos. Nosotros tenemos miles de casos y más de ciento y pico de muertos, ¿Verdad? Ah, aquí nosotros tenemos más de 70 muertos. Eso no es que diga. O decir, pasan de los del... Ema, para ser honesto, sobrepasamos la mitad del, a nivel general. ¿Mm? Nosotros. Tenemos, lo primero es eso, que el Estado debe poner una atención principal a la provincia de Duarte. Tienen dos semanas fumigando, haciendo limpieza, y eso no ha mejorado en nada. La infectación y el ascenso eh, que tiene meteórico las los, los infectados y además los muertos en San Francisco de Macorís. Entonces, en base a eso, que tenemos un gran problema. Un gran problema. Tenemos los dos los dos principales, los dos, Víctor, que no tienen que, que tienen que planificar y ponernos a nosotros a la expectativa de qué hacer están en contradicción por un lado el ministro de salud pública contempla la posibilidad de un, una cuarentena de 24 horas la pide prácticamente el día de ayer donde la gran mayoría de, los, de las personas conocedores de este tema se lo están pidiendo hace mucho tiempo a él y al estado ayer eh, él lo pide y Cinco horas después, enérgicamente, dictatorialmente, y lo que más me duele, lo que más no entiendo es con esta frase que dice, el Estado, ante todo, quiero dejar claro que hasta el momento, a la luz de los datos que tenemos, que contamos, que cuentan ellos, el Estado, oye, el gobierno no ha contemplado ni contempla ampliación de toque de queda de 24 horas tenemos ahora un problema. Tenemos un, un gran problema eh, nosotros los, los, los ciudadanos. Los uno, que es el encargado de controlar esta epidemia, que es el Ministerio de Salud Pública, porque el gobierno lo sabe de salud, solo por eso tiene un ministerio. O sea, Montalvo no es médico, ni trabaja en la OPS, ni en la OMS, ni Danilo medina, ni su gente, ni su gabinete. No trabajan, ni conocen lo que es la el factor, lo que, lo que se, cómo debe de controlarse una epidemia o cómo debe controlarse un estado de salud como está ahora. Por eso tienen un ministerio, o sea, tienen un encargado y un grupo de, de, de, de secretarios y, y en, en todas las áreas para que hagan un, un programa para controlar esto. Y si vos el encargado, el encargado de esto a quien le estamos haciendo caso todos los días a las 10 y media de la mañana pide una cosa y el estado dice que ellos tienen los datos. O sea que el tenemos ahora hay un hay problema serio. Ahora salud pública, ministerio de salud pública tiene unos datos y el, y el gobierno tiene otros datos para contrarrestar una decisión que, co que tome el ministerio. El ministerio dice que contempla esto. Y ellos enérgicamente dicen que tienen los datos suficientes para no hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo el día de ayer, cuando oí eso, escribí en mi muro de Facebook, que me sigue me sabe que lo escribí, que puse que como nosotros somos eh, conocidos en el, a nivel nacional y mundial como los huelgueros como la gente que paraliza el, la, San Francisco de Macorís la región hasta por una semana yo puse en mi muro que dónde están los grupos populares para que organicemos no una, un paro una huelga de 72 horas que organicemos un 24 horas de cuarentena de tres días organizado por los organizadores populares y la fuerza viva del, de, de, de, de San Francisco de Macorís porque si ellos no, están, no quieren no quieren hacer nada por nosotros. Vamos a hacer nosotros. nosotros no, no, los macorizanos, se han caracterizado por hacer sus propias leyes, hacer su y hacer su y hacer crecer su su región en base a decisiones. Con esa, propias. Con esa decisión eh, nos ¿Mm? beneficiaríamos eh, todos y beneficiaríamos a las propias autoridades. Claro, la ayudaríamos trabajo. Una de las cosas serios que a mí me preocupa en adición a eso que tú estás diciendo y es que vuelvan a resurgir dentro de esta situación los temas políticos, porque claro. esto, esto puede chocar eh, con eh, intentar como se ha intentado hacer politizar esta situación de esta pandemia que vio el mundo y que nosotros... De, se ha hecho de manera magistral de manera... Entonces, esa parte a mí me preocupa grandemente porque eso, como te decía ayer, eso puede distraer a los actores principales que están llamados a, a de alguna manera seguir intentando resolver y detener esta pandemia. Esos temas políticos. Como digo, no se, no hay que, no se pueden dejar al mares porque este país debe seguir y la parte política es importante. Eh, pero en este momento no creo que sea primordial el tema político. No, no. Mayo, las elecciones que estaban previstas, no se puede en mayo, no se puede en julio. Y no se, se puede, puede no, en, no, no. Es el que, hasta yo, que se pueda. Claro, entonces yo creo que no hay que apresurarse. Yo creo que les decía ayer que lo más importante ante esta situación es Porque lograr enseñar vidas. Entonces, si nosotros ahora cogemos el tema político, ahorita eh, vamos a analizar eso con nuestro amigo Antigua. Si cogemos ahora el tema político, definitivamente que esto va a desviar la atención de esta situación que de hecho, tal vez consciente o inconsciente, se ha intentado desviar para no crear pánico. Pero no es pánico en el país, es un pánico que hay en el mundo. Porque tenemos que estar conscientes que no solamente la República Dominicana, nosotros estamos siendo afectados por la condición como país pobre que tenemos. Donde yo decía ya que hasta una, una patera que le dé a 10 o 15 personas al mismo tiempo es incontrolable por, por la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario que tenemos y como país pobre. Entonces no vamos a dejar eh, que la política, que los temas políticos permitan que se desvíe la atención ante esta situación que vive el mundo y de manera directa nuestro país. Eso, Sergio Romero, a mí me, me preocupa grandemente. Ojalá, ojalá que este tema político, sin dejarlo pero se trate de manera eh, eh, sin, sin prestarle la debida eh, más atención al tema político que al tema de la pandemia que está afectando a los señores. Ciento y pico de muertos en este uh -huh. país. Para que eh, lo sepan. Es muy corto. Entonces, eso es preocupante. Entonces, Yo creo mira, que, que traer a colación ahora este tema político que puede, porque esto es un país que de política y pelota sabe todo el mundo. Entonces, cuando se toca este tema y comienza entonces la, la, a desviarse la atención, ¿cuál debe ser la atención, Sergio Romero, de las autoridades? Y debo resaltar: es el papel en este momento que está haciendo con la carencia y las dificultades que tiene este grupo, por ejemplo, que surgió en San Francisco de Macorís fuerza viva de Duarte un grupo de hombres y mujeres que se han entregado en cuerpo y alma exponiendo ellos su vida para extender la mano a las personas que lo necesitan Entonces, ellos están enfocados en eso ojalá y que sean así y el tema político en ningún momento pueda mermar ni detener distraerlo para... Mira, Víctor, sea, Víctor, y históricamente... Para concluir, ese debe ser el papel que deben hacer las autoridades, los que están ligados y, y con el compromiso y la responsabilidad de seguir trabajando para evitar la propagación de este virus que está afectando todo el planeta Tierra. Mira, Víctor, lo, la, la historia eh, no ha dado todo el tiempo la razón en cuanto a estos estos temas de crisis. La gran mayoría de, de estos temas que se, que se han dado durante toda la historia... La, el papel político siempre ha jugado un, un, un, un, un, un, su, papel, su rol y su rol principal no es, eh, no es solucionar el problema sino sacar provecho a la situación, eso es lo primero lo segundo es que siempre que esto sucede quienes tienen que tomar el sartén por el mango quienes hacen las modificaciones son los ciudadanos y son el pueblo el pueblo que tiene el papel, tiene la mano Así como hicimos un, una plaza de la bandera, así como hicimos muchísimas cosas en estos últimos, en estos últimos días, vamos a coger nosotros, entonces, como, como ya nuestras autoridades no saben hacer unas elecciones, no saben hacer nada, ¿eh? nosotros vamos a tomar, tomamos el chatel por el mango y modificamos y cambiamos los resultados. Así mismo lo tenemos que hacer nosotros en esta situación. Porque tú es una situación de salud y no es una situación de vida. Víctor, ¿cómo va a ser? Que estas dos personas entren en contradicción cuando solamente ayer aparecieron 328 casos nuevos. registrados Víctor registrado, ¡Registrado! ponle un 25, un 30, un 40 más que no están, eh, que no están eh, diagnosticados porque no, no se le ha hecho la prueba. Pues súmale eso, eso, eso 328, o sea que solamente en un día, si tú le calcula eso con el déficit de prueba que hay, con la, el diagnóstico que se te acaban de decir, fácilmente en menos de 24 horas que hay 500 y 600 infectados cada 24 horas. Entonces, bueno, ¿qué, bueno. ¿qué tenemos que nosotros que hacer como ciudadanos? Y vuelvo y lo repito, Macorís, nosotros como alegremente siempre hacíamos huelga de 72 horas, la, Lomo Negro, la fuerza Popular.